Bueno pues Radio Teocelo tiene varias formas de financiamiento, eh, una de ellas y que nos parece que es muy importante resaltarla es a través de la comunidad, tenemos eh, por ejemplo el club de amigos de Radio Teocelo que consiste en que mes con mes personas de las diferentes comunidades dan algún aporte mensual que va desde los 20 pesos, 30, 40, 50, 100, lo que puedan. Y nos parece que esta estrategia, al igual que eh, los sorteos que se hacen dos veces al año, uno en junio, julio, otro en diciembre... Pues eh, donde la gente es la que principalmente compra boletos y que se nos hace muy significativo que cuando lo compran dicen frases como, pues yo sé que posiblemente no me gane nada, pero es para apoyar a la radio. Y nos parece que estas estrategias de financiamiento, más que generarnos ingresos cuantitativamente, eh, tienen un gran valor cualitativo. Otra de las formas es eh, con nuestro servicio de mensajes y avisos, que viene la gente, paga eh, avisos diferentes en diferentes categorías, personales, de organizaciones, eh, de contratar algún servicio. Y que realmente los costos también son mínimos. Eh, por ejemplo, un aviso personal cuesta 15 pesos. Otra de las formas es a través de proyectos, tratamos de que eh, desde la VERCOP, que es la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, la Permisionaria de Radio Teocelo, pues se metan proyectos a diferentes instancias como Sol, INMUJERES, el, el Fondo Canadá, bueno, el IBEC, desde de donde se pueda, eh, para tener así otro ingreso. No metemos tantos proyectos como quisiéramos porque es mucho trabajo, pero por ejemplo en este momento eh, el IVEGA aprobó un proyecto de 15 mil pesos que realmente es muy poco, pero en algo ayuda. Y otra de las formas es eh, con algunos espacios pagados como es el caso de Cabildo Abierto o de otros programas eh, donde la gente nos deja un donativo por su espacio radiofónico. Eh, y otra de las Fu eh, fuentes de financiamiento es a través de un convenio que tenemos con Comunicación Social del Estado que eh, ellos pagan un servicio porque estemos difundiendo los spots del gobierno, lo cual de ninguna forma limita nuestra La libertad para ser críticos en algunas acciones del gobierno, sin embargo, ellos pagan un servicio porque se difundan aquí eh, sus spots o convenios, por ejemplo, con el Instituto de las Mujeres. Pero lo último que diría en esta respuesta es que... Eh, la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo con exactitud, hace dos semanas eh, recibimos una excelente noticia que fue que Hacienda eh, nos autorizó para hacer una organización donataria, lo cual significa que... Eh, se nos pueden proporcionar desde empresas, desde otras fundaciones cantidades importantes de dinero a cambio de expedir recibos deducibles de impuestos. Esto es un gran logro que obtuvimos gracias al acompañamiento de nuestra contadora, del Consejo de Gobierno, de las personas que estamos dirigiendo y que creemos que va a ser una gran oportunidad pero que también eh, nos implicará mucho trabajo, mayor fiscalización y eh, también definir internamente de quién sí vamos a aceptar recurso y de quién no. Porque esa es otra, ¿no? este, Difícilmente podríamos aceptar de Coca-Cola o de la cerveza superior o de algún tipo de cerveza cuando la línea de la radio manda mensajes opuestos, ¿no? Entonces hay que definir ahí. Y bueno... Lo, lo último y con lo que cierro es decir que cada año, eh, cada año desde hace 14 años la ABERCOP rinde un informe público eh, que se transmite a través de la radio que lo hacemos en la galera para que la gente venga para que podamos transparentar nuestros recursos y rendirle cuentas a la ciudadanía Contando pesos y centavos de lo que ingresa y de lo que egresa para ser congruentes y si pedimos que los gobiernos y otras organizaciones sean transparentes, pues nosotros claro. ponemos el ejemplo.